puedo hacer una lista muy grande eh, bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a las páginas web yo, mi, mi especialidad es montar webs montar nichos, eh, prácticamente de cada 10 que montas, 8 salen mal y unas poquitas salen bien, entonces es parte del juego yo, yo creo que todos los años hago 20 o 30 cagadas uff, eso es difícil las conocidas ya las sabemos todos pero la nota bueno recomendaría la de Sico que la estaba, estaba hablando precisamente ahora de él de, de la herramienta y es bueno la que ha salido hace poco y no la pues lo mejor es esto que estáis viendo estar en la playa eh, o sea estar en la playa en la piscina en la cerveza eso quieras que no esto es un sector muy corporativista la gente mucho corbata y tal y eso ya aquí se, se rompió